Bienvenidos. En esta ocasión, y luego de haber abordado los objetivos y sus características, los invito a revisar qué son los planes y qué tipos de planes se pueden formular en la empresa. A los planes los podemos definir como documentos que describen cómo se lograrán los objetivos, es decir, describen las asignaciones de los recursos y establecen programas y actividades para cumplirlos. Es importante que se tenga conocimiento de los diferentes tipos de planes, que se presentan de acuerdo a su alcance, marco de tiempo, especificidad y frecuencia de uso. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Por su alcance, pueden ser planes estratégicos, es decir, se si aplican a toda la organización, buscan posicionarla a ella en su entorno. Planes operacionales especifican los detalles de cómo lograr los objetivos generales y abarcan periodos de tiempo más cortos. Por su marco de tiempo pueden ser, planes de largo plazo, es decir, planes con un periodo de tiempo mayor a tres años, y planes de corto plazo, con planes que abarcan un año o menos de tiempo. Por su especificidad, los planes pueden ser específicos, es decir, planes claramente definidos y que no dan lugar a interpretaciones. Los planes direccionales son planes flexibles, que exponen pautas generales y proporcionan un enfoque pero permiten la discreción en su implementación. Por su frecuencia de uso, los planes pueden ser Plan único, un plan para una sola vez, el cual se diseña específicamente para satisfacer las necesidades de una situación. Y los planes permanentes, planes que son continuos, pero que proporcionan una guía para las actividades que se realizan repentinamente. De seguro con esta temática hemos contribuido a determinar los planes que se pueden generar en toda empresa. Nos vemos pronto.